Wow, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy el Pintora y aquí estamos con otra Poké Noticia. Vamos a pulsar esta y nos vamos al regalo misterioso. ¿Por qué? Porque hay un nuevo evento que ha empezado a nivel mundial desde ayer, día 9 del 8 del 2017, que es a nivel mundial, como ya digo, en Pokémon Sol y Luna, y se trata de 4 eh, Megapiedras, las cuales normalmente no se pueden conseguir en el juego, y específicamente son las de Gardevoir, la de Gallade. La de Lopuni y la de Diancy. Así que nos vamos a recibir regalo. Lo recibimos por código o contraseña. Nos advierte que si la consola se apaga o la conexión se interrumpe mientras está recibiendo regalo mediante el código o una contraseña, es posible que no pueda volver a utilizar ese código o esa contraseña para recibir el regalo. Entonces nos aconseja, comprobamos la batería y que la conexión sea buena. Entonces le decimos que sí. ¿Quieres conectarte a internet? Que sí, pesado. Ya nos pide el código de contraseña, o contraseña, y que nadie se alarme, pero es pollong <ríe> Los deletreo, ¿vale? P -o -y -o -n -g. P-O-Y-O-N-G pollong <ríe> No sé de dónde se sacaron esto, ni si querían pervertir a alguien en, en Pokémon, pero bueno, que... Esa palabrota. Nos dice, mega piedra de regalo. Aquí tienes una gardebuarita, una galladita, una lopunita y una diancita. Mega piedra de regalo. Ahí, recibiendo regalo a la consola. Por fin las mega piedras. Que necesitaba por lo menos la de dian Si me gustaba. Y la de Gardevoir, súper importante para mí. Gracias por jugar a Pokémon. Ve al repartidor en cualquier centro Pokémon para recoger tu regalo. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy de Zapoké Noticias. Si te ha gustado, dale a like. Si, te... si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte a mi canal. Y nada, nos vemos en la siguiente Poké Noticia Adiós.